dice Marta Gómez, hola Leonardo, buenas noches gracias por toda la información, pregunto si ya se puede iniciar procesos por incumplimiento del contrato de arriendo y para restitución de inmuebles gracias, claro que sí Marta ya se pueden iniciar, de hecho no es que no se pudieran iniciar antes lo que estaba prohibido era el desalojo ya la sacada del inquilino el lanzamiento físico y literal del inquilino, antes pudieron, pudieron pudimos haberlos iniciado algunas eh, algunos juzgados estaban cerrados y eso sí impedía era la efectiva el efectivo ejercicio del derecho de acción eso sí limitaba ya no se podía no se podía iniciar o presentar la demanda pero si en ese momento está abierto el juzgado de una vez y eso es lo que le pasaba a doña milia aristizábal la persona que inicialmente nos preguntaba que ya le llevaban cuatro meses debiendo renta no uno técnicamente podría iniciarlo desde el primer día que existe un incumplimiento pero hay que guardar proporciones si un inquilino se incumple un solo dígito en el canon, pues lo actualiza pagando algún interés, alguna compensación económica y con eso ya subsanaría. Pero si hubiese reincidencia, eh, definitivamente allí no hay lugar a, a, a subsanar un incumplimiento. Argenis Mora, Valencia. Hola, tengo un inquilino que no me paga la arriendo y tampoco entrega el apartamento. Inicie el proceso de restitución, tal como no, nos dijo Marta Gómez. Martica, gracias. Por aquí... Un amigo de la ciudad de Buga, Julián Lozada, de Inmobiliaria Buga, me envió esta tarde una noticia que es que a partir del primero de julio, o mejor dicho, hasta el 30 de junio, es decir, el día de ayer, ayer se terminaron las medidas especiales para arriendo de vivienda y de comercio que se habían dictado por parte del gobierno para impedir los desalojos aunque cuando dice el gobierno impedir los desalojos no significa que uno pueda sacar empellones a, a un inquilino se trata de que ya las medidas que se han tomado por parte de un juez que ha adelantado un proceso de restitución que estaban suspendidas ya se pueden continuar esas medidas porque aquí nos tomamos todo como sin mucho análisis y, y sacamos conclusiones con titulares por lo, tanto, por lo tanto ya se pueden empezar acciones de desalojo pero acciones administrativas o judiciales no que yo por vía de hecho propietario me sienta pues en la libertad de ir a sacar empujones al inquilino. Igualmente Julián Lozada, inmobiliaria Buga, muy amable, me mandó una noticia de otro medio de comunicación que dice que una emprendedora que es inquilina ya quiso abrir su negocio, no lo había podido reabrir pues por todos los temas de limitaciones a la movilidad, pero cuando llegó a abrir el inmueble el dueño del local ya le había sacado todas las cosas señores propietarios cuando un inquilino está incumplido puede ser que le esté debiendo 20 meses de renta uno no puede sacarle las cosas el arrendatario aquí está diciendo la arrendataria dice que todo lo que tenía dice la recepción el sauna el jacuzzi mis equipos de estética documentos privados todo desapareció hasta las cámaras de seguridad aunque la mujer arrendataria reconoce que había una deuda por concepto de arriendo de tres meses no se explica por qué sin, a, sin aparente previo aviso El propietario del local sacó sus elementos Que va, están avaluados en 600 millones de pesos Y algunos abogados dicen Que si el dueño del local lo hace Puede estar incurriendo en hurto calificado y agravado De ser hallado culpable La condena sería superior a los 9 años de prisión Así que propietarios A los inquilinos hay que adelantarles un proceso judicial Cuando están incumplidos Como en el caso de Doña emilia, hay que adelantarles ese proceso judicial para que sea un juez quien tome la orden o que dicte la orden de desalojo. No es que uno pueda desalojarlo.